Hola, ¿tienes un minuto? Te voy a dar 77 razones para no perderte el Personal Branding Lab Day 2020. África Lucena, Alan Urbina, Alex Durán, Alex López, Alfonso Alcántara, Alfredo Vela, Alicia Linares, Alicia Ro, Almudena Lobato, Amalia López Acera, Ami Bondía, Ana María Pérez, Andrés Pérez Ortega, Ángel Santón, Arancha Ruiz, Carola Morato, Celia Hill, Claudio Ignacio, Cris Ballester, Cristina Mulero, Daniela Vieg, David Barreda, Desde Andrade, Elena Arnaiz, Elena Huerga, Enrique Cejudo, Eva Collado, Fami Versán, Fabián González, Fran Segarra, Francis García, Gabriel Patrici, Guillermo Colón Gustavo Pagano, Guzmán Martínez, Héctor Jiménez, Heidi Mora, Elena Casas, Enrique Alexander, Isabel Jane del Tronco, Javi Ayunta, Javier Zamora, Joan Clotet, Johnny Durán, Jordi Collé, Juan Martínez, Lara Vidal, Laura Ferrera, Laura Rosillo, Leo Carrión, Luis Fernández, María Sánchez, Mario López, Marta Molía, Meme Romero, Mireia Trías, Mónica Mendoza, Nagore García, Nancy Vázquez, Nelson Emilio, Neos Arqués, Nilton Navarro, Noemí Vicos, Jara del Santo, Pablo Adán, Paula Fernández Ochoa, Raquel Gómez, Raquel Roca, Rocío Ames, Ronald Durán, Rubén Montesino, Silvia Saucedo, Víctor Candelo, Ladidimera Estrada, Chávez Roca y Ailse Roa. ¿Alguna más?